Ese niño que está viviendo la oscuridad Hola amigo ucraniano, amiga craneana, hoy tocaremos un tema espinoso de lo del, de, del psique del mexicano y mexicano ¿Por qué el mexicano no sabe decir que no? Expresiones como así le hacemos, si sí, yo te hablo, vamos a ver, por supuesto que sí, sí me interesa cuando quieren decir que no. ¿Por qué creen que pasa eso? Yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de la inseguridad personal. Sí. Yo creo que por idiosincrasia los mexicanos somos unos que da bien. Digo, y también habla a veces un poco del buen corazón. Me de... voy a inventar una pinche mamada psicológica mamadora. Es la neta, cuando hay baja autoestima, si ha habido rechazo, no toleras la no aceptación. Y entonces cualquier cosa que proponga ese estado de no aceptación, como decirle que no a alguien de algo de lo que sea, te remite a ese pinche sentimiento y pues este país trae un perito muy profundo de ese pedo porque pues con conquistados, transeados rechazados porque te estén diciendo que eres el pinche país más este, corrupto del mundo que eres pinche país tercermundista que eres... mamadas sobra, ¿no? para sentirte rechazado, sentirte segregado y entrar en el rollo psicológico de la baja autoestima y entonces, pues este, por eso tenemos que ser los buen pedo ¿Sí? y nunca quedar mal, cabrón, y, y entonces siempre hay que decir que sí y si es un pedo, créanme, ahorita que cranion está, es, sí lo voy a decir, ok, tengo Dígalo, dígalo, dígalo. Cranion está buscando el sustituto de la abuela este... nos hemos topado con ese pez que no sabe de la gente decir que no Y te dice que, que sí se dice que sí, pero en realidad pues era no <risa> No puto, no Ya, pero, ya la verga ¿no? También es la gandallez de la gente no. Mantos no te dicen, no, sí te dan el avión todo, ¿por qué? Porque saben que... si te dicen que no van a perder... Hay algún interés, pues, de por medio es como poco. cuando. Te... Y no, mi hermano, mira, yo soy tu vecino y lo que se te ofrece, y aquí estoy, pa, pa, pa. Y por atrás te están aventando. Este... ¿Y por qué no decir la neta si Por eso que... te digo, es parte de también, o sea. No que... les puedo decir que sí, voy a ver otras cosas, y cuando vea otras cosas, entonces les digo. ¿Por qué tienes que ser el chingón? ¿Por qué tienes que ser la, el aventajado? ¿Por qué tienes que. Pero el es que, que es no transa, no avanza, es lo mismo. Raíz, claro. Y se traduce también incluso en relaciones personales, ¿no? ¿Cuántas claro. chavas y chavos están en relaciones así? por no saber decir que no no eres tú, soy yo y, y dices... es que no te sabes ah no no, no, no, no entonces ahí sí eres tú quiero, no puedo, no no me late también claro, es una palabrita típica el lo vemos así le no, hacemos así le no, hacemos no, pero a veces lo vemos oye, fíjate que eso y así ah, lo vemos o sea, sí, no, no, no, no, eso es no sea, ya te no. dejaron de los mocos porque... ¿qué dijo? sí, o sea, o que que, ¿qué? sí, ves no lo vemos lo checamos háblame, o sea háblame, sí, háblame, no yo te hablo, el peor es yo te hablo, sí, sí. yo te hablo, nunca te hablan. Es, ¿Es como cultural? cuando vas a tener chamba en una empresa si eres godines? ¿no? Ajá. Ah, el típico sí, no. ¿Te, te hablamos, no Te hablamos, no te hablamos. Pues ¿Cómo? eso no. Nosotros te hablamos, pues. El... Mire. Educadamente dices. No, mi niño. No eres... No eres lo que estamos buscando y ya. otra, en otras culturas la gente sabe decir que no y que sí. Por ejemplo en la música decía un cuate se llama Richie Blackmore, guitarrista de Purple y The Rainbow. ¿Es tu cuate? Es mi cuate, es mi brother. Ojalá, güey. en la entrevista, pues es que yo me dijeron, oye, ¿quieres ganar una lana? Y le dije, sí, claro. ¿Quieres hacer una gira con Deep Purple otra vez? Sí, por supuesto. Dijo, ay, déjame ver. Lo vemos. Pero, lo... Me quise salir, pues simplemente les dije, me quiero salir. Dijo, déjame ver, o así, sea, no, y punto. O tú que, hablando de negocios, le eché la primera, digas, déjalo, lo voy a checar, ¿no? Pero lo que ¿verdad? sea neta. Pero no, este, ya lo checas y ves qué pedo, pero... No con mentiras. Así es. No sí. con, este, con falsos escapes, ¿no? Exactamente. Eh, eso lo no que está, cabrón. Entonces, este, niño niña craneana que nos estás viendo, no mames. Ah, si tú eres de los que haces esas cosas, entiende que quedas mal. Muy mal. Y a los otros los dejas comiendo verdolaca. Oh, y, y la neta es importante que ya nos dejen de ver así en el pinche mundo, acá, ¿no? Hay un chingo de extranjeros que ya vienen la Caijo y, y, y es gacho que te, te digan cosas de este tipo. Sí. Y pues ni cómo te defiendas. La, claro. de, de hecho, a mí me dijo un, un dude que vive en Estados Unidos, me decía eso, ¿por qué los mexicanos no saben decir que no? ¿Por qué no me dicen no y ya? Es que tu hermana está bien buena. Ah. ¿Te la prestó y ya? <risa> no, ¿Por no, sí, pero lo ¿Sí? Lo, lo vemos. vemos. Oh, no, no, niño, no. niña. Mire, okay. Hay mucho pendejo que, que está cabrón. Así es. <risa> <risa> Entonces ya saben, nos vemos en la <risa> próxima. <risa> Dedito arriba, no, no, no, no, no, no, like, no, like, like, no, no. un like, ya digan no, las cosas bien, ¿sí? porque ¿sí? se haya confundido, Miren todas tres veces que me dejan si se santaron. <risa> <risa> denos like. muchos likes, por favor, porque queremos que este pedo salga de aquí, de este pinche cuarto. Se va <risa> a tocar a muchos lugares. Entonces denos muchos likes, por favor, y píquenle ahí a la campanita que aparece abajito del lado derecho de su pantalla para que les lleguen todas estas pendejadas y otras más. Poder así, Big ¿Dónde guardan tantas pendejadas a esos hijos de... <risa> Carol, por eso suscríbanse, para que reciban más pendejadas. Escríbanos, escríbanos. Eso, pues sí, caros. Bueno, entonces ya sabes, visita www.cranium.com.mx. Nos vemos en la próxima. Pórtate mal, cuídate bien. Somos cráneo en el poder del rock. Así le hacemos, sí. <risa> <risa> Lo vemos. <risa>